Dice la carta, cada gobierno es responsable del bienestar y seguridad de sus ciudadanos lo cual en materia de derecho internacional se conoce como responsabilidad de proteger. Pero si como ha sido el caso, persigue, amedrenta y reprime a su propio pueblo, no espere ni que, nos, ni que nosotros lo consentamos ni que pase desapercibido por la comunidad internacional, de la cual para bien o para mal, Estados Unidos forma parte. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Es una amenaza ahí a la cara ahí ahí. No es velada. Este. No, pero la amenaza continúa. Espérate. Aquí sí. Es su administración la que mendiga por la venia de los Estados Unidos, aboga por la normalización de relaciones comerciales y por el fin del embargo económico. En su búsqueda de reconocimiento. Los funcionarios y voceros del gobierno están más que preocupados por los derechos de los ciudadanos norteamericanos que por los nuestros. Siempre se habla de las afectaciones del embargo norteamericano a Cuba, pero no está dispuesto a admitir las violaciones que se cometen bajo su mandato. Se le llama a enfrentarse a los Estados Unidos, eh, buscar resolver el diferendo, el encontrar la forma de convivir en paz, el mendigar a los Estados Unidos. Primero que decir que en Cuba no se habla de los... Eh, eh, pero si yo es, yo nunca he visto a un político de ninguna parte del mundo hacer autocrítica en público con la frecuencia que lo hacen los políticos cubanos. Y el cambio del precio del helado. El, el cambio del precio del helado que pidió. No, el No, y pueblo. del precio de la corriente. El cambio de la corriente. No, no, no. No, no pero además es, que es, es común... Eh, es común ver, ver a los políticos cubanos hacer reconocimiento de errores públicamente. ¿Y la no, es que rinden cuenta, Giovanni, los políticos cubanos ah. rinden cuenta. Ningún político aquí en Estados Unidos rinde cuenta al pueblo. Ellos meten la pata, se da el escándalo y ya no pasa nada. Nunca nunca hablaron de la manifestación que hubo en Santa Clara, que la gente se acercó al poder popular y salió una funcionaria y les explicó la situación los cuentapropistas. Y no Porque no nada. organizaron ellos. Porque eso no lo organizaron ellos? De eso nunca se habló. Es <ríe> importante, porque no lo organizaron ellos. Hay un tema con esa, con esa protesta. Fíjense, caballero, la razón de la protesta es porque los inspectores se tiraron en los catres porque las medicinas estaban vendiendo carísimas. Y dijeron que chao, y cortaron por los sanos. Y por supuesto, los negociantes de allí, que son gente... Luchadora como nosotros, siempre hay el iniscrepuloso, ¿no? Eh, eh, eh, se quejaron de que como van a cortar por los sanos, hay gente que no tiene nada que ver con eso. Y dijeron, a ver, escojan un grupo que represente y entren para adentro y vamos a conversar. Y, y, y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo los, los representantes que eligieron ahí y de decir que ahí no se podía vender medicina con, la, con, con los precios de Es que no se podía vender medicina de ningún tipo. Y se arregló el problema y todo el mundo sabe. Y como se arregló el problema, por eso me hicieron eco la, eh, hombre, pero el enfoque que este hombre le da a la relación Cuba-Estados Unidos, es decir, el enfoque que le da a este problema histórico, que es prácticamente la razón de ser de nuestra de, de nuestra identidad, que ha sido forjada, eh, se ha formado, se ha, se ha informado de esta Giovanni, y como y de la lucha por, por reafirmar su independencia y su soberanía. Tú has oído como él infamemente en varias ocasiones ha usado el argumento de que todavía tenemos la base naval de aguantar a Mancuba, el gobierno no ha hecho nada. Y como si fuéramos a atacar. Como si tuviéramos otra opción, ¿no? Que atacarlos a ellos como que y hacer una guerra. Eso Es una falacia por la... Y esto de que dice Amanda aquí es muy cierto, que no solo es una amenaza, sino que también hay un reconocimiento... A quienes se deben. Es decir, no solo está amenazando, sino también reconociendo el derecho de Estados Unidos como parte de la comunidad internacional. Está a hirno, Eso tira por tierra todo el diario martiano antiimperialista. Vamos a seguir, pero... vamos a seguir, porque esto, esto empeora. Usted ha amenazado públicamente con reprimir a quienes se manifiesten el venidero 15 de noviembre. Estados Unidos ha respondido que no tolerará ningún acto de represión y amenaza con sanciones eso, esas sanciones eso, eso, nos preocupan esos pueden son bien, los, que, los que nos escucha, representan, a él, que representan sí, mira, a él esas sanciones nos preocupan pueden bien ser dirigidas contra funcionarios o ser más generales y afectar al cubano de a pie el hecho es que las sanciones son un acto unilateral de parte de los Estados Unidos en respuesta a su amenaza ha sido su la acción la presidente, el que ha servido al país, el que ha servido al país en bandeja de plata a nuevas sanciones, no solo norteamericanas, pues les recuerdo que a raíz del incumplimiento del convenio de cooperación Cuba Europa, la Eurocámara está preparada también para aplicar sanciones a su gobierno. Junior es el más político de Camagüey para acá, es el más político. Dice él que no es político. ¿Eh? Ahí en este, en esta parte de la carta eh, era lo que estábamos hablando sobre... Esta, esta es mi respuesta, mira. Porque, claro, eso Fíjate. es lo único que faltaría. No, no sí. falta nada más. Pero... Pero de mira, nuevo, mira, los... de ahí. No, arriba lo que hay, bloqueo naval y agresión militar. Ya, no, no Pero esto, esto ha sido el accionar histórico. Agresión contra Cuba. Normalmente llevado a cabo por terceros que son quintas columnas y tontos útiles representando los intereses del imperio como Junior. Cuando estos terceros son eh, procesados en Cuba por la ley en defensa de la soberanía Estados Unidos utiliza eso como evidencia de violación de derechos para implantar más medidas eh, eh, es decir, más sanciones económicas y, y financieras que sí violan que, sí violan, que derecho. sí violan derechos humanos de eh, habíamos dicho, como en esta carta no hay una referencia a la lucha histórica de Cuba, a la tradición pero claro que no la hay, no la puede haber ¿Saben por qué no la puede ver? Porque él aquí está reduciendo el diferendo Cuba-Estados Unidos a Cuba, a Estados Unidos gobierno revolucionario. Que por supuesto es falso. La agresión de Estados Unidos a Cuba lleva, es un 200 años de historia. No se sentido. Pero al desconectar toda esa historia de este discurso, lo que está diciendo es eso es un problema entre Estados Unidos y este gobierno. Y el problema se debe a los fallos de este gobierno en esto, esto y esto. Y lo está despojando de todo reclamo histórico. encuerándolo al no mencionarlo y atribuyendo toda la historia a esto. Aplica todo eso que estás diciendo, Giovanni, a bloqueo el bloqueo, los Estados Unidos le llaman embargo y dicen que está dirigido a los órganos de gobierno y a las instituciones militares de Cuba, cuando en realidad, si vamos al, al memorándum de Lester Mallory, sabemos para qué va. Sí, Señores, ¿ustedes usted no se... ¿ustedes no le parece un poco eh, ridículo cuando dicen le dicen embargo a lo que hace Estados Unidos con Cuba y sin embargo llaman bloqueo interno? Sí, claro. claro es que el uso del lenguaje los delata. Es lo que yo digo. Eh, eh, es como es como que Germán y Padilla te, te dijeran que nunca te dijeron no, si nosotros nos acabamos de conocer ahora. No, papo, no. Mentira. Eh, es decir, <risa> <risa> obviamente no. <risa> yo he visto pelota antes. ¿Tú me entiendes? <risa> y y es, entonces es el, el discurso que adopta, los puntos específicos que hace, el, el argumento. El, los argumentos que utilizan los ejemplos, el vocabulario, todo sigue el patrón de un discurso que conocemos. Ahí nada es nuevo, nada es diferente, pero es de casualidad. Es de casualidad. Mira esto, si Porque quiere prevenir que la comunidad internacional sí, sí. acuse y condene las violaciones de derechos en nuestro país, existe un método sencillo. No permite que se violen derechos impunemente y reconozca el disenso político. Si quiere evitar que en foros internacionales se califique al país de dictadura, conduzca a Cuba como el Estado de Derecho que la Constitución refiere en su artículo 1 y respete las voces de la nación que exigen un cambio. Sin duda, sí. pero pero señores, aquí hay un problema que fue lo que yo dije anteriormente. Es decir, Junior se agarra de cualquier violación grande o pequeña en Cuba de derecho. Para deslegitimar el gobierno. Y luego va a los países donde se cometen violaciones mayores. Que él lo desestima diciendo, ah oh, pero que esté mal allá no quiere decir que esté mal aquí. Y les ya da eso a esos países eso y les da el les da el poder a esos países, la legitimidad. Para condenar a Cuba y deslegitimar para Cuba. Es esto es una hipocresía tremenda. Mira, nosotros no somos responsables de la condena a su gobierno. No queremos que nuestra protesta se instrumentalice por nación extranjera alguna. Pero si la condición para es guardar silencio ante lo mal hecho, no lo haremos. El pueblo Uy. cubano lleva más de 62 años resistiendo en silencio todos los desvaríos de la gobernanza y cada año la confianza que se depositó termina en saco roto. Esto es pura esto es pura eh, masofia retórica, acusación hueca, eso es paja, todo ahí. Voy, voy, ahí, ahí, voy. Es paja. ahí no dijo absolutamente nada. Voy, voy, yo voy. Eso es negar, eso es negar la campaña de alfabetización, la cantidad de médicos que Cuba tiene por habitante. La, eso es negar la, la tasa de mortalidad infantil. Eso es negar los hogares maternos. Eso es negar el desarrollo cultural. Eso es negar las no sé cuántas medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Eso es negar la ayuda de Cuba al mundo entero con las pandemia, con, con los problemas de salud, con los desafíos. Eso de es decir que no se devuelve el legítimo. Eso, eso es negar. Eso es negar. La primera y segunda declaración de La Habana. Exactamente. Es, es eso. Es, es, es verdad que ese día Fidel habló y nadie hablaba. Había un silencio total. Y en las marchas que se hacen, las marchas martianas, también. Ahí todo el mundo va en silencio. Sí, sí, claro. Y, y, y, y, y, y todos los primeros de mayo la gente no habla. Van como... No, no, no, no. Oye, la protesta en Cuba ha demostrado ser necesaria. Hizo falta un 11 de julio para que el gobierno autorizara a toda prisa la entrada de, de medicamentos para que recordara que los barrios humildes existen, para que se entregara un módulo de alimentos, para que se acometieran obras de, de mantenimiento y restauración en los espacios públicos, rebaja de planes de datos móviles y que finalmente se aprobaran e incorporaran las famosas mipymes al esquema de las formas de gestión no estatal. Eh, todas son mentiras. A, todas a ver, son mentiras. la única cosa, la única cosa, ahí, a ver, la única <risa> cosa ahí que, que sí te voy a decir, la única cosa ahí que, que pudiera decirse es que realmente había poca gestión con respecto a los barrios que estaban en estado de salud. Había poca gestión, pero eh, aquí hay que ver, o sea, también porque ha habido poca gestión, hay un bloqueo. Señores, la explicación, la explicación que dio Gil el otro día en, el, en, el, en la asamblea, él estaba explicando cómo el problema de la generación eléctrica que se ha priorizado a la, a la parte residencial para evitar los apagones, la parte residencial ha afectado a industrias como el acero, que está apenas al 50 y no sé cuánto por ciento de su producción y a la producción de cemento y la producción de cemento y de, y de bloques y esas cosas requiere también, energía eléctrica y está a un por ciento muy bajo ¿por qué? porque Cuba no puede tener todos los combustibles y por qué Cuba no puede tener todos los combustibles bueno porque entre otras cosas no podemos comprar aditivos para la refinación ¿por qué? por el cabrón bloqueo entonces Oye. aquí tú vas a ver que, que está todo vinculado ¿entiendes? que está todo vinculado Giovanni ¿puedes bajar un momentico lo que lo que tienes puesto ahí puede bajarlo, lo mi mismo sí para leer la parte de arriba es lo que quiere la parte de arriba sí eh, mira allí eh, ahí hay varias cosas ahí, ahí, ahí, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, lo de la MIPIME y todas estas cosas. Hay una serie de cosas que estaban ya en los lineamientos y que se han demorado en aplicarse. Ok, y que venían desde antes. No fueron por las protestas del 11 de julio. Ya eso estaba caminando. entiende el, el, el módulo de alimento. Oye, lo que lo de la libreta es de no, siempre. Y esto, esto de los favor, MIPIME. Yo, yo, yo. Parte, esto de los mipymes es parte de toda la agenda de reordinamiento. Exacto. Eso es parte. Eso ya venía. Eso estaba en el listado. Eso estaba en el listado. No lo causaron las protestas del 11 de julio. y Esto esto es una cosa que ya estaba planificado. Simplemente eh, eh, lo que pasa es que la situación se ha agravado porque con el, la cabrona pandemia. El gobierno de los Estados Unidos ha aprovechado la pandemia, apretarnos las y ponernos las cosas difíciles, los medicamentos. porque Cuba no tiene los suficientes medicamentos? Y no es porque a Cuba no, le han prohibido comprar materias primas. ¿Qué fue lo que pasó con el pac ese que iba llevando materias primas para Cuba y que viró para, para Europa? ¿Porque lo amenazó quién? El Departamento de Estado de los Estados Unidos. Coño, hay que ser hipócrita y cabrón. Oye, ¿Por la... eh, Porque... Mira lo que siguen diciendo eh, más, adela más adelante. Han logrado que su gobierno se ponga a hacer lo que debía haber hecho antes, que es velar por los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Estas acciones son nimiedades en comparación con la, con la montaña de deficiencias y problemas políticos, sociales, económicos y sanitarios que enfrentamos. Pero si no hubieran habido manifestaciones y protestas, ni siquiera estas minucias las hubiéramos recibido. El pueblo ya sabe que contra la desidia solo cabe la protesta. El 15 de noviembre no será la última que encontrarán en su camino. Esto de nuevo, primero que es una amenaza y, y segundo es una mentira nuevamente, eh, porque eh, está, está diciendo que es decir, que prácticamente está describiendo el gobierno cubano como que nunca se ha preocupado por eh, resolver problemas de precariedad o por es decir, por eh, como es decir que como si el abandono de los más necesitados fuera la orden del día del gobierno cubano. No, porque esos abandonados no tienen vacuna, eh, Giovanni. No tienen, no tienen. Eh, esos abandonados no tienen eh, eh, una tarjeta para la bodega. Esos abandonados no tienen eh, educación gratis. Esos abandonados no tienen ayuda social. No, es que no tienen. Son abandonados. Sí. Quiero, pero mire, vamos, señores, sí, mira. mira, mira a, ayer ¿sí yo leí, yo leí el documento que, un de... que venga a estos países para que vea lo que es un abandonado de verdad. Parece ser que a, se lo ayer, ayer leí yo el documento de, de, de Cuba Futura eh, donde decían que para ellos en una sociedad justa era una era donde mejor se tratara, la más justa era donde mejor se tratara a los más vulnerables. Y yo hice la pregunta, ¿alguien me puede decir en todo el hemisferio, en todo el hemisferio, incluyendo Estados Unidos y Canadá, ¿en qué país tienen más derechos o viven mejor los más vulnerables? En los más pobres de los más pobres. Los más vulnerables de verdad de todo. Sí, ¿En qué lugar compadre. vive mejor que Cuba? Si a las autoridades y al Partido Comunista le molesta que se haga evidente la falta de consenso que tiene su gobierno entre la población cubana, pues la solución no está en culpar al otro, sino en resolver los problemas que motivan el descontento. No se escuden es el fenómeno... Déjame terminar de leerlo. No se escuden el fenómeno para esquivar las causas. Cuba es un país soberano... Y por ende, la responsabilidad de conducir la nación por buen cauce corresponde única y exclusivamente a su gobierno. Biden no es el presidente de Cuba, sino usted, Miguel Díaz-Canel. Toda acción conlleva una reacción que puede acarrear buenos y malos resultados. La madurez y la responsabilidad que requiere su cargo dicta que asuma ambas ante el pueblo cubano y la comunidad internacional. Si de algo ha servido la pandemia es para recordarnos que aunque se diga que somos una isla no existimos de espalda al mundo formamos formamos parte de él eh, bueno primero que no sé de dónde saca eh, no sé de dónde saca la falta de consenso la falta, falta de, de consenso, consenso. Uh -huh. De verdad eh, que no. Eh, 24 de febrero de 2019. Sí. Por eso no sé dónde saca la falta de consenso. Pero de nuevo, con lo de Biden no es el presidente de Cuba, sino usted. Toda acción no. conlleva una reacción. Es decir, no. está nuevamente exculpando a los Estados Unidos de toda su agresión y poniendo toda la responsabilidad en Cuba. Giovanni, Giovanni, él dice que en 2019 con la constitución esto para votar a él lo fueron a buscar con una pistola simbólica. Eso lo dijo, lo ha dicho varias veces. O sea, cuando le dice eso de consenso, dice no, pero es que el terror la gente vota, pero qué terror te pusieron una pistola, no, no, una pistola no, pero le pusieron una pistola simbólica. Eso lo dice. Eh, Giovanni, sube un poquito ahí, Giovanni, sube un tilín. Oye, eso es mentira, en Cuba vos? Oh, No, no, al revés, al revés Claro que es mentira dice, ¿no? dice, dice, la solución no está en culpar al otro, sino en resolver los problemas que motiva el descontento Chico, El problema que motiva el descontento se llama 95% bloqueo Ajá Yo... Exactamente, mira, el maniqueísmo, la polarización y los extremismos no son buenos consejeros No se puede administrar un país como se si administra una finca Esa, Ese sí. uso de la palabra finca esa palabra específica es un lenguaje de Miami. Delicerable. De sí, sí pero, aparte de de Miami. Eso, pero aparte de eso, está usando una, una, una manera de escribir que quiere repetir una carta de Martí. Que dice, sí. no se gobierna un país como se dirige un campamento. Por sí, supuesto. supuesto. O sea, él está, él está apelando a la memoria que tiene. O sea, los tanques pensantes que dirigen a Junior, Saben ah, eso mismo pueble, te iba a decir, él no, los saben, tanques pensantes. Los tanques, exacto, los tanques pensantes que dirigen a Junior saben que el pueblo cubano se sabe a Martí de memoria. No, estamos usando el lenguaje es por, de Che, de Fidel y de Martí. Exacto, y ellos saben que con ese lenguaje y con estas cosas que son humanas y que son humanistas, eh, eh, la gente se siente impactada emocionalmente porque esto es manipulación de la conciencia a nivel emocional. Te manipulan emocionalmente para que tú desconectes la racionalidad y te solidarices con él. Junior es una patada de ahogado de, de, de los opositores del bueno, gobierno. Lejame, déjeme, déjeme seguir con la lectura. Eh, no es una cuestión solo de principios o voluntad, sino de objetividad y pragmatismo. El sistema económico y político ha pasado rápidamente de ser una peculiaridad a un anacronismo. Y a este paso, una aberración. Pueden implementarse todas las reformas legales o económicas que se quieran, mientras siga imperando la mentalidad de guerra fría amarrada a conceptos de más de seis décadas y la exclusión del disenso político. No hay evolución posible y una sociedad que no evoluciona está condenada al fracaso. Primero que el concepto de evolución aplicado de esa manera, eh, es decir... Eh, eh, no, no hay una teleología una evolución en, en la sociedad no funcionan así eh, no eh, primero que todo eh, no somos más avanzados ahora eh, tecnológicamente sí pero pero en, en nuestra eh, es decir, nuestra inteligencia no es mayor ahora que era hace dos mil años es más, es la misma eh, tenemos más información porque hemos acumulado dos mil años de información pero, pero la inteligencia es la misma eh, y hemos creado mejores mejor formas de, de, digamos, de guardar esa información. No, tal vez se pueda comentar, pero evolución así que pues, no sé qué, no sé qué quiere decir con eso. Eh, pero el discurso de la guerra fría, que mientras siga imperando un discurso, es decir, de nuevo, culpando a Cuba, de un menequeísmo, una condición binaria que es impuesta del poder, desde la tremenda simetría de poder que representa Estados Unidos contra Cuba. Y tú, y tu comienzo es que eso es, es decir, que tenemos que ignorarlo, porque no son buenos consejeros, que tenemos que ignorar la agresión, porque eso es mentalidad de guerra fría, como si, como si ya eso no, como, como si hubiera dejado de existir. Como si no fuera parte de nuestro presente. ¿Dónde coño tú vives? Historia, caballero. Esto no es muela. Tratan de separarse del, del momento que estamos viviendo. Como si eh, de, de aquí a 50 años que Estados Unidos haya dejado de ser. Eh, que No sé, que, lo, que los que estén más jóvenes viéndonos aquí, que tengan ahora 20 años o, o 22 años o 21 años. Y lleguen a los 70 años y se acuerden de lo que estamos hablando aquí. Van a decir, coño, esta gente tenían razón lo que estaba haciendo Cuba. Es una gesta histórica descomunal, descomunal. Vamos a defender esa gesta, cojones. Así odiseica, es. odiseica. Así mismo. Así mismo. Eh, vamos a seguir leyendo aquí esto. Presidente, usted se ha reunido con sus partidarios e incluso algunos le han dicho ciertas verdades en la cara. Verdades algunas que no distan mucho de la que cualquiera de nosotros podríamos decirle y otras sabemos que no serán del agrado del Partido Comunista. Pero como cubanos nos asiste el deber y el derecho de decirlas. Sin embargo, se niega a escuchar a aquellos que no comparten sus mismas ideas, aun cuando compartimos la misma patria. Cultura e idioma, solo por pensar diferente se nos niega el respeto y la palabra. No es necesario seguir tropezando una, dos y tres veces con la misma piedra. Es que diálogo y cambio resultan palabras tan ominosas a los oídos de la gobernanza de nuevo, es la estridencia, esto es performativo, eh, esto es un descaro. Porque el mismo, el mismo Junior, eh, habla de su comienzo como activista, a sus famosas 15 preguntas, que hizo por allá por el 2016, a quien era entonces él el líder del PSC en, en Holguín y las hizo en un foro público y las hizo abiertamente y no le ocurrió nada. Cuando el presidente Díaz-Carel va a hablar con los representantes de, de, los, de, de la Fundación Hermanos Aís, ahí no todos los que están son militantes del partido, no todos son partidarios. Lo mismo cuando va a hablar en la universidad de la Habana es decir no todos son de la juventud entonces eh, lo que sí lo, lo que no lo que no habla es con mercenarios como tú como ustedes no no habla con gente que, que están hablando de diálogo y cambio pero no es eso lo que están lo que están eh, promoviendo ni diálogo ni cambio lo que estamos promoviendo es eh, es la destrucción del proyecto de nación cubano ¿Quién si lo quiere? Eh, lo que falta es nada. Dice, la violencia solo genera más violencia. El odio solo genera más odio. No se encomiende a esos recursos, presidente, pues tarde o temprano uno recoge lo que siembra. La soberbia no se come, no genera riqueza, empleos ni prosperidad. El 15 de noviembre saldremos a manifestarnos como ciudadanos que somos por convicción y voluntad propia. No necesitamos su venia y aunque no lo quieran, reconocer sus voceros, los derechos que no se, los derechos no se aprueban. Todos han visto que la única incitación al odio y a la violencia viene de su parte. Los alaridos de sus partidarios recuerdan los ecos del fascismo que tantos millones de muertos ocasionó al mundo. Nos oponemos a tales métodos y los denunciamos. Nosotros pondremos el cuerpo y el civismo, sí la sangre y la violencia de ocurrir Va por ustedes. Eh, ah, pero aquí ven que yo les había hecho parte de preguntica, pero que no, me, que no me respondieron, ¿no? Giovanni, eh, bueno, ¿puedo ver los nombres de la gente que, que, que hicieron la carta? Que suscribe. Eh, suscribe, que suscribe el licenciado Fernando Almeida Rodríguez y el máster en ciencia Leonardo M. Fernández Otaño. ¿Quiénes son esos? Dos miembros... De archipiélago. la voz. Sube un, po eh, eh, un poquito. Baja un poquitico ahí, Ojo, un favor. Mira, comparar a los antifascistas con los fascistas es la vieja manipulación de estos descarados. Sí, no, por supuesto. O sea, eh, los fascistas están en Miami. Uh -huh. Los fascistas están en ese, en ese que habló contigo por teléfono, Junior. Esos son los fascistas. Fascista es Alpha 66, el Coru, hermanos a rescate, Fundación Nacional Cubano-Americana. Fascistas son los medios como ADN Cubano, Cubita Nao, eh, el Diario de Cuba. Esos son fascistas. Fascistas que piden la, la ilegalización del Partido Comunista, que piden tres días para matar, uh -huh. que piden agresión militar contra Cuba, bombazos. Cientos de miles de muertos. Esos son fascistas. El gobierno cubano está evitando eso. El gobierno cubano emanado del pueblo está evitando eso. El gobierno cubano es antifascista. Porque el socialista es antifascista. Y el fascismo es un mecanismo, una herramienta violenta y extrema del capitalismo. Esa que se alterna con la disque socialdemocracia, como ya explicamos antes. Así que eso es una manipulación para incitar al odio una vez más y precisamente contra los antifascistas es para aupar al fascismo eso que nos llama fascista a nosotros es para aupar a los verdaderos fascistas Mira esto eh, les digo algo, esto a mí me parece, me parece eh, a algo que a lo que me enfrento con frecuencia y de lo que soy muy crítico y es como cuando las personas que te mandan te lanzan esos insultos pelados y todos son insultos velados. Eh, y, y esas pullitas que tratan de, de esconderlas pero que son obvias, ¿no? Y todo insultos. Y entonces cuando tú le dices qué pinga te pasa, te dicen, eh, pero porque tú pe, pe, mira este que eh, como insulta, ¿no? Después que, y esto es precisamente eso. Tienen es la, tiene la piel, tienen la piel delicada, la piel delicada, sí, sí, sí, la sí, piel sí. frágil. Pero esto es precisamente esto. Es decir, esto ha sido. Eh, todo un ataque contra la soberanía de cuba un insulto a la historia eh, una descontextualización de todo no y después que apro de que, que se presentan como como lobos en piel de cordero después que hacen eso a la respuesta enérgica le llaman violencia <risa> violencia no no, no, no, no, no, no, no, no. Ustedes son los embajadores de la violencia, los que están representando los intereses del poder más violento que hay en el mundo. No, y, y acusar de fascista, de verdad, acusar de fascista, eso es lo tan, es tan bajo, es, es tan manipulador que de verdad que no vale la pena ni, es que es que no merece ni una respuesta, porque quien, quien bueno, hace ese argumento, ya con lo el, que yo le dije, ya con el realidad, argumento mismo, el habla se fascistas. Pero es que él habla con fascistas, él conversa con fascistas. Y él le, le pregunta, a a y le pide consejo. Sí, sí, pero, pero es un final tan bajo, tan manipulador, un insulto tan grande a las víctimas del fascismo. ¿Eh? A, a las víctimas del fascismo, tantos de ellos que encontraron refugio en Cuba. ¿Eh? Está claro, Giovanni. Y que entonces, el 15N... este es el argumento. No, no, ustedes son unos, ustedes son bajos, falta de respeto, descarados, manipuladores. Ustedes no, ustedes no les importa el dolor de nadie porque manipulan toda la historia y todo dolor para sacar provecho. Y no le importa a quién pisoteen, ni a quién insulten, ni a quién ofendan. Y después se esconden detrás de esto, eh, detrás de eh, estos falsos escudos de moral. ¿Qué moral pueden escribir ustedes? Mira, la respuesta. Esto lo voy a leer para cerrar ya. Y a ver que me lo mandó aquí. Después del intercambio que tuvieron, la respuesta que le dio Pedro Jorge Velázquez a Junior. Lo voy a compartir, pero lo voy a leer yo solo de un viaje. Y esta es la respuesta que merece este tipo. Le, le dijo desesperado como quien busca un culpable en la otra edad, como quien intenta creerse que no ha hecho nada, que no ha pisado ninguna mina en su encargo divino, como quien se piensa el nuevo Mesías por el cual deben jurar los evangelios. Haga lo que haga, piense lo que piense. Junior García me responde. Mi asesor, dices, pídele a Polanco que te muestre el audio sin trucos ni cortes. Infeliz. Ya para mí no eres un joven que dice lo que piensa. Pedro Jorge, eres un escalador oportunista dispuesto a hacer todo lo bajo y sucio posible para obtener los cargos que sueñas. Siento mucha, mucha lástima por gente como tú. Eso es todo. El culpable de que Junior hable con un terrorista no es Junior, soy yo. El culpable de que Junior le, agra le agradezca a un terrorista no es Junior, soy yo. El culpable de que Junior le dé detalles del 15 de noviembre a ese terrorista, el culpable de que Junior pida apoyo a un terrorista, el culpable de que Junior confabule con un hombre que ha matado hijos de nuestra patria, no es Junior, soy yo. Él es el santo. Y por eso quizás la Inquisición deba condenarme. Lo acepto. Nunca ha sido fácil la herejía. Pero no tengo miedo a decírtelo. No, yo no soy un juniorista. Ni voy a orar por la palabra que profesas. Yo no te creía antes. Ahora te creo menos. Ni siquiera puedes asumir como hombre lo que hiciste. Asuma tus acciones y pídele disculpas a las madres, a los hermanos, a los padres, a los abuelos, a los hijos que aún lloran, a sus familiares muertos por culpa del hombre con que tú te codeas. Yo tengo los pies en la tierra y siento por nuestros muertos lo que nunca has sentido. Respeto. Puedes seguir. Úsame como tu saco de boxeo para canalizar sobre mí todas tus mierdas. Arma tu libreto y vuelve a presentar tu obra ficticia, falsa. Siempre habrá quien te pague las papeletas, pero tu teatro se va quedando cada vez más vacío porque tú no crees en la gente nuestra ni respetas nuestra historia. Me quedo tranquilo sabiendo que para mí eres lo mismo que soy para ti. En un momento pensé que tenías ideas propias, aunque no las compartiera. Pero ya veo que no eres más que un escalador de baja estofa que por tal de recibir prebendas del imperio del poder mayor eres capaz hasta de dialogar y conspirar con terroristas que han herido a todo un país porque todos sentimos el dolor del otro. Un terrorista que tiene sangre cubana en sus manos, coño, una sangre que tal parece no llevas dentro. Eso es lo que lo que eres, Junior, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva. Siento vergüenza de ti, de tu manoseo, de tu baba, de tu pinta de pacífico y tu esencia de truán, de tu melcocha antimartiana y antimarxista, de tu disfraz de izquierda, de tu total aberración a nuestras conquistas, a nuestros sacrificios y a nuestra resistencia. Siento vergüenza de tu evangelio, de tu tiranía. Allá los feligreses que te, que te aclamen. Eso es todo. Estoy justo al frente de ti. No es el gobierno, Junior. Soy yo, un joven cualquiera. No mires más para otro lado. Yo soy tu disidente. Yo soy tu opositor.